LA REALIDAD AMPLIADA, LOS FOCOS DEL MULTIVERSO, TEMAS RELACIONADOS, INFORMACIÓN RELACIONADA 1. Acerca del concepto de Dios, los hallazgos respecto a los guías, respecto al concepto de la reencarnación, las recuperaciones, las dimensiones físicas alternativas, sobre los sistemas de energía, chakras. Acerca del concepto de Dios La gente a menudo me pregunta sobre Dios y si alguna vez he encontrado evidencias de una figura al estilo de la tradición judeo-cristiana islámica o la variedad oriental más esotérica. Bueno, yo diría, faraón judeo-cristiana islámica, ¿eh? porque es toda la misma. Tengo que decir, en mi opinión, que los conceptos familiares de Dios, o incluso dioses, son creencias conceptuales que varios pueblos a lo largo de la historia humana han formulado para explicar su realidad. Mucha gente sigue suscribiéndose a tales ideas hasta la fecha, y cuando ingresan en F3 continúan enganchados en los cielos en los muchos territorios de sistema de creencias con sus cielos huecos e infiernos, y todo el resto de eso. Como he descrito antes, una vez que emergen de estas áreas, gravitan por las ramas superiores de mayor libre pensamiento del F3, y la gente en estas áreas seguramente no se suscribe a las nociones tradicionales de Dios en las que muchas personas en el físico tienden a pensar. Pienso que muchos de estos conceptos de Dios, dioses y ángeles, etc., han surgido de personas que han entrado en contacto con aquellos que residen en nuestra realidad ampliada, sin saber exactamente lo que estaban pensando. Entonces procedieron a interpretar la situación según sus creencias predefinidas. Cuando nosotros desde nuestra perspectiva F1 descubrimos a los que viven en el foco 3, a menudo podemos confundirlos con una especie de seres divinos debido al tipo de energía que es emitida por aquellos que han adoptado el F3 como su foco primario. Esta energía puede inducir olas de emoción en nosotros que pueden reducirnos a lágrimas de amor desmesurado. A menudo las entidades en F3 atenuarán esta energía para facilitar la comunicación y seguramente podrá pedírseles que lo hagan si se considera que la energía que ellos irradian es muy abrumadora. Este efecto es multiplicado cuando se encuentran con la gente que ha adoptado el F4 como su foco primario las energías de las que hablamos en este punto son realmente sobrecogedoras para darles una idea la energía emitida por esta gente puede reducir al criminal en serie más endurecido y perverso que mataba a niños con una motosierra en un devastador lloriqueo de gelatina emocional en tres segundos planos y no bromeo entonces, de nuevo, si yo hubiera llegado al foco 4, antes de que Freda y Hara, mis guías, me hubieran dado una información detallada de qué esperar, aún así yo bien podría haber equivocado mis interacciones como una especie de comunicación con seres divinos. Porque esta es precisamente la forma como ellos aparecen. Ellos irradian una especie de energía que tiende a convertirnos en una gelatina emocional, pero no son dioses. Como tal, la energía que ellos irradian es simplemente un producto de adoptar el foco 4 como su foco primario. Si cualquiera de nosotros decidiéramos hacer el mismo, hacer lo mismo, irradiaríamos la misma forma de energía. En lugar de lo que Monroe y compañía llaman amor incondicional puro, la principal energía del universo pienso que es más correcto llamarla energía subjetiva pura, la fuente de la cual surge el foco 4 de conciencia. No me suscribo a la idea del amor incondicional dado que esto se deriva de una descripción más poética de los hechos subyacentes del asunto, que es todo en lo que estoy interesado. El amor puro incondicional es más el efecto que la energía subjetiva pura tiene sobre nosotros cuando la encontramos, antes que la causa. La causa es la energía subjetiva pura. Debo dejar muy claro en este punto que muchos pedazos de la sierra caladora del foco 4 aún tienen que caer en su lugar para mí. Para rellenar los espacios en blanco, como estaban, convengo que hay una, una tentación a comenzar a estirar la narrativa. Sería una liberación práctica si realmente me ofreciera un grado de licencia poética pero me resisto a esta tentación completamente a favor de seguir un enfoque estrictamente científico. Monroe lamentablemente, en mi opinión, ocasionalmente mostró un amor por la metáfora poética y estoy decidido a no cometer ese error. Sin embargo, las entidades energéticas que sostienen el foco 4 como su foco primario no son en sí responsables de la radiación de esta energía pura subjetiva, ni son tampoco la fuente de esta energía. Cada uno de ellos es la esencia de una personalidad energética, y como tal, son un foco de energía, tal como lo somos nosotros, la única diferencia real entre nosotros y ellos, por así decirlo, es el foco primario que decidimos sostener. He tratado de averiguar de dónde viene esta energía subjetiva pura, pero nadie parece saber. Obviamente, todos nosotros surgimos de ello. De algún modo esta energía subjetiva se concentró y desarrolló en una especie de esencia principal de la personalidad energética, y esto es, creo, lo que todos los antiguos trabajos místicos catalogan y llaman Dios. Ahora, esta esencia principal de personalidad energética de algún modo comenzó a desarrollarse en muchos, muchos centros individuales que de algún modo se convirtió en nosotros y todo lo que hemos creado. Pero en cuanto a cómo comenzó todo al principio, no me refiero a cómo comenzó el universo físico, sino a cómo comenzó todo esto, simplemente no lo sé. Pienso que nunca comenzó. Pienso que el lado subjetivo de las cosas siempre ha existido, lo que es un bonito concepto que hace explotar la mente. Descubrimientos de Frank en relación a los guías Me adhiero a la idea de guías en el sentido amplio de la palabra, aunque yo tienda a preferir el término ayudantes, ya que el primer término conlleva mucho equipaje místico, por el cual tiendo a tener aversión. Pasé por una fase donde pensaba que todo este asunto de guías era absurdo. Pero mi curiosidad sacó lo mejor de mí, y pensé, bien, vamos a dejarlo. Así que mentalmente solté todos mis pensamientos de que eso era una especie de tonterías místicas y comencé a proyectarme con una mente completamente abierta sobre el asunto. Sospeché que alguien alrededor había estado siguiéndome en mis viajes astrales por un tiempo, pero nunca pude dar en el clavo las cosas llegaron a un punto, como mi guía sabía que llegarían, y una mañana solo dije algo como, mira, sé que has estado siguiéndome por un tiempo, así que dejemos todas estas tonterías y date a conocer. Así lo hizo, tal como él sabía que eventualmente lo haría. Desde entonces nunca miré hacia atrás y ahora me pregunto, ¿qué hice alguna vez sin ellos. Tengo dos regulares, mi guía principal, Harat, y una mujer llamada Freda. Los guías vienen de todo tipo de lugares, también ellos conocen todo sobre la persona con la que ellos intentan interactuar, así que ellos tienden a acercárseles de una manera que les convenga a ustedes. Conmigo, por ejemplo, Harat primero comenzó a estimular mi curiosidad, entonces me dio la impresión de que alguien me seguía alrededor y generalmente cuidaba de mis intereses. También descubrí que hay lo que llamo guías de paso, los percibo como gente que solamente pasaron para detectar si tenía alguna dificultad y cómo ellos estaban en la vecindad se desviaron un poco para echarme una mano, desde lo cual, ellos continúan con lo que estaban haciendo. Nunca en realidad he visto a esta gente, pero lo siento a la distancia. Por mis experiencias diría que el primer paso a tomar es abrirse a la idea total. Luego pidan ayuda para algo pequeño primero. Sean específicos, es inútil pedir ayuda generalizada. La confianza es muy importante también. La gente tiene la idea que el astral es un lugar realmente repugnante, lleno de todas las clases de diablos y demonios. Bien, he tenido mi total cuota de momentos temerosos en las ramas inferiores del F3, pero ninguna de estas situaciones espantosas puede dañarte de manera alguna. Y ninguna de esta gente tiene poder real alguno, salvo para asustarles y hacer que liberen el miedo, lo que instantáneamente va a crear y alimentar todo tipo de circunstancias de temor que los rodean. El hecho puro y simple es que si se abren al concepto de dirección, hay muchas personas no físicas que los ayudarán. Si estás con tu guía, ellos no te dejarán experimentar más de lo que ellos saben que puedes tolerar, lo que quiere decir que puedes seguir adelante y experimentar lo que sea, sabiendo que, aunque pueda parecer confuso en su momento, serás capaz de trabajar en ello con el tiempo. Como un ejemplo, una de mis experiencias fue la de ser llevado a un jardín donde había niños jugando en todo el alrededor, algunos yacían durmiendo bajo la sombra de los árboles. Esos habían sido severamente traumatizados como resultado de lo que habían experimentado en lo físico. Tarde o temprano ellos se despertarían y aprenderían a jugar otra vez. Resultaba que uno de aquellos niños era yo. La comprensión de esto me causó una instantánea e incontrolable explosión de emoción que todavía está dentro de mí. Incluso ahora puedo sentirlo. Mientras escribo, bulliendo, a los lados de mi cabeza y queriendo explotar hacia afuera en borbotones de lágrimas. La razón no la sé. Todo lo que realmente sé es que necesito seguir trabajando en resolver el misterio del porqué de esto en una manera racional y lógica. Como dije, el término guía debería ser usado en el sentido amplio de la palabra, porque hay muchas personas en F3 que les ayudarán en diferentes grados y a quienes podrían etiquetarlos como guías o ayudantes. Esto es porque F3 está generalmente lleno de gente colaboradora. Digamos que hay también bastante gente específica que tomará interés en tu viaje. Los miembros de lo que llamo tu familia no física, con quienes puedes ponerte en contacto dentro de las ramas superiores de F3. A veces cuando exploran el F3, descubrirán toda clase de personas que les saludarán como a un viejo amigo sin que ustedes tengan la más remota idea de quiénes son. Pero esto es solo otra cosa a la que ustedes se acostumbrarán. Un indicador importante en relación a los guías es esto. Con el asunto de los guías tienes que ser muy cuidadoso en no equivocarte y comenzar a crear varias construcciones o aspectos dentro del foco 2 para llenar la necesidad de un guía. Cada uno de nosotros tiene muchas, muchas construcciones o aspectos diferentes de nosotros mismos que creamos en el foco 2 para todo asunto o propósito. La gente que se suscribe a construcciones de creencias místicas tales como yo superiores a menudo encuentran a estos aspectos que han creado dentro del foco 2 para satisfacer este objetivo, no que en realidad ellos lo vean así. Como regla general tienen que ser muy, muy cuidadosos en cuanto al foco 2. Es verdaderamente un área engañosa que puede pillarles por error si no son cuidadosos. ¿Qué acerca del aspecto o apariencia de los guías? Encuentro que los guías, como mucha gente, en el F3, en su estado crudo, por ejemplo, cuando no han adoptado su forma favorita humana, pueden aparecer como una esfera de luz brillante. Bien, esto es como lo percibo. Rápidamente los reconocen porque irradian una clase de amor cálido que al principio les hacen sentir muy humildes y empalagosos por dentro. Pero pronto se acostumbrarán a eso. Ellos también pueden leer sus pensamientos y les abordarán en una forma que piensan en las más placentera para ustedes. Esta es la causa, si leen la experiencia de otros, al encontrarse con guías, por lo que el estilo de acercamiento siempre tenderá a diferir. Por esto es que algunas veces los guías aparecen en forma de ángeles, etc. Dependiendo de las expectativas del individuo, algunas veces esto se debe a la propia percepción del experimentador, por ejemplo, una experiencia superpuesta, pero no hay duda de que los guías frecuentemente elegirán una forma que piensan será más cómoda o esperada de alguna manera, en alguna forma. Después de todo, la imaginación juega un gran rol. Si relajan su mente e imaginan las circunstancias en las cuales les gustaría encontrar un guía, les enviarán una señal poderosa de que están listos para encontrarse. Los guías les ayudarán grandemente en la exploración de la realidad ampliada y los ayudarán a entender algunas cosas sorprendentes. En relación a mi guía Harat, ahora sé que él es un aspecto futuro de mí, de mí viviendo en otro universo de realidad física. Esto es un asunto absolutamente increíble. Esto me lleva al concepto de la reencarnación, por la cual he descubierto que es un poquito más compleja de lo que la gente piensa hasta ahora. Sobre el concepto de reencarnación. La reencarnación es un asunto confuso. Yo acostumbraba a suscribirme a la idea de que vivimos vidas humanas secuenciales, una detrás de la otra, así como lo hizo Monroe. Encontrarán que el concepto estándar de la reencarnación emerge a lo largo de su trabajo. No obstante ahora he llegado a la conclusión de que esto no es totalmente correcto. Es justo decir desde una perspectiva de F4 que todos nosotros ciertamente experimentamos muchas vidas humanas. La diferencia es que no las experimentamos secuencialmente, las experimentamos todas simultáneamente. El foco 4 de consciencia mantiene lo que se podría llamar nuestra esencia primaria individual. Cada individuo es un foco de su esencia primaria, o sea, una extensión de nuestra esencia primaria, o sea, un tentáculo del pulpo, exudando de cada una de nuestras esencias primarias, si gustan. Hay muchos muchos otros focos. Una persona puede tener miles de otros focos que están experimentando vidas físicas, ambos en nuestro mundo físico y en muchas otras dimensiones físicas también. Pero estos otros focos no somos nosotros. Pero están conectados a nosotros, si gustan, porque son focos de la misma esencia primaria, Claro, son los tentáculos del mismo pulpo. Podemos unirnos con estos otros focos porque son de la misma esencia primaria, y ellos pueden unirse con nosotros. Cuando digo unirse, me refiero a que podemos buscarlos dentro de nosotros y experimentarlos. Ellos son, más que seguro, otras vidas y otras vidas con las cuales podemos unirnos y experimentarlas, pero no son nosotros. Ellas son otros focos de nuestra esencia primaria. Son otros focos de conciencia de nuestro ser esencial. Nuevamente, en nuestra realidad subjetiva no existe el tiempo. No hay tal cosa como pasado y futuro. Todo es presente. Este aspecto de la realidad subjetiva es uno de los aspectos más malentendidos y causa mucha confusión. Ya he dicho que todo esto tiene que ver con la forma en que funcionan las llamadas áreas transdimensionales, las que he estudiado por un tiempo y son bastante complejas de captar. Todavía no se ha logrado entenderlas. Pero lo que la gente llama vidas pasadas son en realidad encuentros con otros focos de su esencia primaria. El error básico que comete la gente es asumir que la otra persona son ellos. ¿Cómo no pueden ser ellos? La gente piensa, después de todo, que conocen mucho de sí mismos. Pueden sentirlos dentro de ellos. Por lo tanto, debe haber sido otra vida, asumen. Igual como cuando la gente vio el sol y siguió sus movimientos, era obvio que el sol giraba alrededor de la Tierra. Desde luego, el sol no se mueve alrededor de la Tierra en absoluto, justo lo opuesto. De manera similar, la gente piensa que las personas con las que están uniéndose son ellos. Pero estas personas que encontramos dentro de nosotros, en este particular, no son nosotros. Son otros focos de nuestra esencia primaria, por lo que nos podemos unir. Lo he hecho un número de veces. Todo lo que necesitan hacer es proyectarse al foco 4, y todo se hará evidente ante ustedes. Lo que la gente llama regresión de vidas pasadas es en realidad la unión con otro foco en la acción de una experiencia superpuesta, F1F4. Pero en realidad dudo que incluso estas sean verdaderas uniones con otros focos. Pudiera ser gente observando a otras personas en el foco 3, y no entender que hay incluso un foco 3. Hay una diferencia entre unirse y observar. Cuando se fusionan con otro foco, en realidad sienten como si se han convertido en esa persona. En realidad no se han convertido en ellas. Todo lo que han hecho es unirse con ellas. Pero se siente como que se han convertido en ellas por la duración de la unión. Por lo tanto, esta es la razón por la que la gente erróneamente asume que la persona que la otra persona eran ellos en cierto momento. De nuevo, no existe el tiempo en la realidad subjetiva. No puedo dejar de acentuar este punto enfáticamente. Esta es la fuente de mucha confusión y malentendido. Es justo decir que al menos algunos de nuestros focos físicos, que experimentan nuestra dimensión física, pudieran estar unidos en distintos marcos de tiempo simultáneamente. Por lo tanto, en este y solo en este sentido, nosotros, desde donde estamos sentados en este marco de tiempo, Podemos tener otros focos que están actualmente unidos en vidas físicas en otro pasado histórico y quizá podemos ofrecernos vislumbres de sus vidas, viendo cómo compartimos el mismo sistema físico. Sin embargo, ellos todavía experimentan sus vidas al mismo tiempo que nosotros experimentamos la nuestra. No digo que la gente que piensa que se están conectando con vidas pasadas estén hablando tonterías, no, lo que digo es que básicamente malinterpretan que ellos fueron alguna vez la otra persona, cometen el error de asumir que sus vidas ocurren en un marco de tiempo lineal, por ejemplo, ocurriendo en forma secuencial, en otras palabras, que cada vida procede una detrás de la otra. No, todos sus focos viven simultáneamente y cada uno de sus focos es una persona diferente. Lo que los conecta a todos ellos, si gustan, es que ellos son un foco de la misma esencia primaria dentro del foco 4, de consciencia, y es lo que hace posible unirse a ellos. Ustedes realmente tienen otros focos con los cuales pueden combinarse pero no son ustedes. Ustedes son ustedes. Y ellos son ellos. Pero la gente está tan fijada en la idea del tiempo lineal que no pueden pensar más allá de ello. Sobre las recuperaciones. He hablado del trabajo de la recuperación muchas veces en el pasado. Esto es cuando la gente en el F3 decide dedicar el tiempo a ayudar a aquellos que están atascados en lazos emocionales y construcciones de creencias en las regiones inferiores del F3. Esta gente por lo general es denominada ayudantes. También están aquellos que actualmente están en F1 y que han decidido hacer su parte para ayudar a aquellos en las ramas inferiores de F3 su trabajo es generalmente conocido como trabajo de recuperación. El autor e investigador de vidas después de la muerte, Bruce Mon es un gran experto en este arte de recuperaciones y su enfoque involucra ayudar a la gente a usar una superposición F1-F3 que no implique un cambio de foco total a F3. También me he comprometido en trabajo de recuperación de tiempo en tiempo en los días iniciales con la asistencia y guía de Harat, mi guía. La idea es intentar ponerse en contacto con los que están atrapados en lazos emocionales y similares en las ramas más bajas del F3 y entregarlos al cuidado de ayudantes que los llevarán a varios centros de recepción en las ramas superiores F3. Lo que sigue es un recuerdo de mi primera recuperación, solo para darles una idea de lo que son. Yo había hablado de recuperaciones tentativas con Harat, en el pasado, y un día claramente sintió que yo estaba listo para ello. Bien, esto es como sucedió. Lo recojo del contacto inicial con Harat. Tu muchacho está en buenas manos, se refiere al caballo que perdí. Tengo una percepción de un semental blanco, solo que mantuvo la melena negra. Sí, eso sería típico. Y la mitad inferior todavía cae a la izquierda, y la superior cae a la derecha. ¡Qué caballo tan loco! Gracias por dejarme saber. Yo podría intentar y hacerle una visita algún día. Entonces, ¿qué hay en las cartas hoy, muchacho Harry? Lo siento, Harat. ¿Estás seguro que estás listo para ello, Frankie? Ah, entonces tienes un concepto de venganza. Sí, estoy listo para ello, pero no estoy seguro de dónde encajo. Solo usa tu imaginación y ve con el flujo. Recuerda, estaré en segundo plano para darte algunos indicadores. ¿A dónde vamos? Justo allí y un poco abajo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo es que estamos ya aquí? Porque viniste directo a mí, no vine yo a ti. Todavía no estás acostumbrado a extender la mano directamente, aún, ¿cierto? Supongo que te tomará un rato, después de años, de dar vueltas en alrededor. Bien, deja el sarcasmo, señor todopoderoso, que resulta que solo tienes la ventaja de un millón de años. Bien. Si eres tan inteligente, ¿para qué me necesitas? Técnicamente no te necesito, pero tu radiación es más adecuada para la tarea en mano y esto te da experiencia. ¿Qué quieres decir por radiación? No luce que tú me estés irradiando. Bueno, no más de lo normal. Es porque la atenúo y te has acostumbrado a ella. Entonces, ¿cómo es que estás irradiando totalmente? ¿Realmente quieres saber? Depende si sobreviviré o no. Vamos a dejar eso para otra ocasión. Tenemos trabajo por hacer. Ven, sígueme. Fue como si viajáramos a lo largo de una serie de túneles. Podría haber jurado que estábamos enterrados en algún sitio. No podía ver cosa alguna porque todo estaba completamente negro, así que me sostuve con fuerza. Después de un rato, paramos. Harad, ¿dónde estás? No puedo ver una maldita cosa. Quédate quieto. Acércate hacia mí y sentirás dónde estoy. Estoy confundido. Siento algo horrible aquí. La atmósfera me da ganas de vomitar. ¿Dónde diablos estamos? Hay una especie Depresión. Como si estuviéramos debajo de la tierra. Sí, realmente debes saber. Esta es una fosa común. Uf, no bromeas, ¿verdad? ¿Quieres decir que ahora mismo nos estamos moviendo a través de montones de cadáveres, cadáveres putrefactos? Yak. Eso es asqueroso. No podrías haber encontrado alguna doncella en apuros que pudiéramos rescatar. Casi estamos en el punto. ¿Lo sientes? Ey, ahora que lo mencionas, siento una especie de movimiento. Hay algo familiar, pero no logro atinar qué es. ¿Qué te parece que es? Ah, caramba, Harat. Algo se enredó en mis piernas. ¿Qué hago ahora? Recógelo. ¿Qué? Recógelo. Bien, bien. Si ¿Sí insistes... Al agacharme. Se me hizo claro el por qué el movimiento se sentía familiar. Al tomar el objeto, inmediatamente reconocí la forma. Era un humano, probablemente no más de seis años de edad, la forma humana temblaba, utilizaba toda su fuerza para engancharse a mis piernas. Logré desenganchar sus brazos y traer la forma hasta el nivel del pecho y la sostuve fuerte con ambos brazos. En ese punto, la forma se quedó quieta. Bueno, vámonos. Eh, Harad, por primera vez, estamos en total acuerdo. Viajamos de regreso a través de la serie de túneles. Entonces hubo un destello y un sentimiento de aceleración, como si un quemador se hubiese encendido. Salimos enseguida a la velocidad de la luz y comenzamos a disminuir. De pronto nos detuvimos. Harat supo que yo había tenido bastante y tomó al niño, lo sostuvo en su pecho y el niño fue instantáneamente devuelto a una luz dorada. Harat alejó sus manos e, instintivamente, extendí las manos pensando que el niño se caería. Pero la forma permaneció cerca de él, suspendida y bañada por la luz. Es un truco de fiesta lo que tienes allí. Hablando de fiestas, ¿no pensabas ir a otra parte? Muy gracioso, Harad, jajaja, ja, ja. además, no hay manera que ellos me dejen entrar luciendo así y apestando a carne podrida, necesitas regresar y limpiarte. Sí, aplausos, Harad, conseguí bastantes apuntes que hacer también, vamos a tratar algo más glamuroso la próxima vez, ¿qué dices? Entonces volví a F1, y tomé unos apuntes. Esperanzadoramente esto les da una idea de la clase de cosas que implica el trabajo de recuperación. Mientras que este trabajo puede ser sumamente gratificante, debería informar que no es para los nerviosos, se enfrentarán con algunas circunstancias realmente horrorosas todo lo peor que la humanidad tiene que ofrecer y algo más. Al mismo tiempo, sin embargo, la satisfacción generada al rescatar a alguien de esas circunstancias horrorosas es su propia recompensa. SOBRE LAS DIMENSIONES FÍSICAS ALTERNATIVAS He hablado de la naturaleza de nuestro mundo F1, mundo físico, y el hecho de que hay muchos otros universos físicos también, todo lo cual constituye nuestro sistema. Ahora. Mientras creo que pueda ser posible que en el futuro se construya una especie de vínculo que nos permita viajar entre estas di dimensiones físicas, lo cierto es que se puede viajar entre ellas de forma no física, y esta es un área de investigación en la cual apenas recientemente me he involucrado. Puedo informar que recientemente he viajado no físicamente para visitar un planeta en una dimensión física alterna con la ayuda de mi guía Harat. Estoy aún en las etapas iniciales de mi investigación sobre este asunto de mundos físicos alternos, por lo que me disculpo si mis descripciones de este mundo parecen ser muy superficiales. Es que solo he visitado esta otra dimensión física cuatro veces hasta ahora, y la primera vez estaba simplemente muy atemorizado para pensar correctamente. También es que Harad me ha llevado al mismo sitio, al área donde él una vez creció, por lo que no estoy seguro cuán representativa es esta área en relación al planeta como un todo. Otra dificultad para poner un énfasis general en los trabajos es que, debido a la naturaleza imponente de la experiencia, encuentro difícil mantener continuamente mis pensamientos y emociones en control. Por ello, a menudo experimento fluctuaciones de la realidad. De lo que he juntado hasta ahora, ellos tienen básicamente la misma forma humana, solo que son de una constitución menor que la del anglosajón medio. Sé que hay hombres y mujeres y visten ropa clásica, no sé aún si tienen la capacidad de reproducirse en términos terrenales normales, y no he visto a ningún niño. Ellos tienen casas y calles similares a lo que nosotros tenemos, solo que el material del que están construidas se diferencian de las construcciones normales de acero, hormigón, ladrillo y cristal que tenemos aquí en la Tierra. No estoy seguro sobre el transporte, no he visto automóviles ni autobuses. Como mencioné, tienen calles pero las que he visto no tienen señalización alguna en ellas, que sugiera algún tipo de instrucciones de tráfico. Harad dice que ellos pueden transportarse cuando sea necesario usando naves genéticamente propulsadas, sobre lo cual habló más abajo. Ellos no parecen tener alguna clase de sistema de gobierno o monetario. Mientras pueden comunicarse verbalmente como lo hacemos nosotros, ellos están también en contacto el uno con el otro a nivel telepático, o de mente a mente. Siempre se dirigen a mí verbalmente, ya que como dice Harad, esa es la costumbre. La gente siempre ha estado feliz de verme, y esperaban mi llegada. Ellos se sonríen, y ríen tal como nosotros lo hacemos, y saben de nuestra existencia aquí en la Tierra. En lo que concierne a tecnología, están bastante más avanzados que nosotros, por ejemplo, su materia física parece ser genéticamente generada. Lo mejor que puedo describirlo, en este momento, es, antes que construir una casa manual, como lo hacemos nosotros, usando ladrillos, mortero, etc., ellos generan los suyos a partir de varias clases de material genético. Admito que esto suena un poco chiflado porque evoca las imágenes de plantar una semilla de casa en un pedazo de suelo en algún sitio, alimentarlo y regarlo cada día animándolo para que crezca. A pesar de lo chiflado que pueda sonar, Harad me asegura que ese es el principio básico. Aunque la tecnología real cuando es puesta en práctica es bastante diferente. El planeta está sujeto a un ciclo de día y noche. No estoy seguro si ellos están sujetos a las mismas condiciones meteorológicas que nosotros, o si ellos miden el tiempo como lo hacemos nosotros. En mi primera visita era de noche, y el área estaba iluminada por hileras de luces que salían de los topes de las casas. Pero ellos no tienen ni electricidad ni bombillas porque la luz es generada genéticamente. En realidad, tengo una teoría favorita de que algunos supuestos reportes ovnis de los que han escuchado podrían ser realmente naves creadas por gente de otras dimensiones físicas que han desarrollado la capacidad de construir un vehículo interdimensional. Inciso, Wilhelm Reich creó a portales interdimensionales a través de la manipulación de válvulas nucleares. Continúo. Quizás debería aclarar que las observaciones de ovnis y asuntos similares realmente no me interesan. Las pocas cosas que he leído a lo largo de los años parecen demasiado exageradas, en mi opinión. Ustedes saben todo el asunto sobre Estados Unidos aliándose con extraterrestres, y está ese lugar Área 51, además de todo el material de conspiración, bien, puede haber un elemento de verdad en algún sitio, pero reconozco que desde hace mucho se ha perdido bajo capas y capas de estiércol que se ha producido a lo largo de los años. Lo que realmente encuentro fascinante es la tecnología genética que tienen en el planeta de Harad. Recientemente, en relación al tema del transporte, Harad me ha estado explicando sobre cómo ellos tienen naves construidas a partir de materiales derivados genéticamente. Y en el corazón de esta nave hay una especie de dispositivo de propulsión biológica. Pero la mayor parte de lo que Harad me explica me pasa bastante por encima de la cabeza. Él trata de explicarlo simplemente relacionándolo con mi experiencia de viajes astrales. Tenemos la capacidad de utilizar energías no físicas para viajar por todas las partes del astral. Más podemos hacer todo tipo de cosas, además. Lo que él dice es imaginar quitar todas las habilidades que no queremos, atributos físicos, etcétera, etcétera, y conservar solamente el elemento capacidad de viajar en el astral. Esto es básicamente lo que ellos crean genéticamente y lo que forma el corazón de su sistema de propulsión. Por ende, parece haber al menos otra civilización planetaria con la tecnología para transportarse entre universos, y la gente que encontré allí está bastante consciente de nosotros aquí en la Tierra. En este momento mi entendimiento está próximo a nada, pero comienzo a encontrar esta área de descubrimiento bastante fascinante, por decirlo menos. Sobre el sistema de energías chakras. Mucho se ha escrito sobre el sistema de energía del cuerpo físico. El único problema es que hay tantas construcciones de creencias generadas alrededor de esto que es difícil saber cuánto de ello es verdadero si hay algo. He experimentado con el sistema de energía de mi cuerpo por muchos años y puedo decir que el concepto total de un sistema de centros de energía o chakras es correcto. El problema es que hay tantas construcciones de fe elaboradas en torno a esto que tiende a confundir las cosas. Por esta razón tiendo a usar el término centros de energía en lugar de la palabra chakras, ya que esta última está muy pesadamente sobrecargada con este equipaje oriental de nueva era. He encontrado que ciertamente tenemos un sistema de energía extenso que está estrechamente relacionado con nuestros cuerpos físicos. Este sistema está compuesto por una serie de centros de energía localizados en diferentes puntos a lo largo del cuerpo humano. En la naturaleza, las energías creativas tienden a girar en el sentido de las agujas del reloj, como lo llamaríamos, y he observado que estos centros de energía corporales también giran en el sentido de las agujas del reloj. Estos centros de energía son las volutas del movimiento energético. Ellos no están fijados en piedra, pero se los pueden imaginar como una especie de esfera en las posiciones aproximadas en los que se presentan típicamente en los diagramas de chakras. Ellos giran en el sentido de las agujas del reloj y están orientados de manera tal que revolucionan alrededor del eje de la columna vertebral. Repito, ellos giran en el sentido de las agujas del reloj y están orientados de manera tal que revolucionan alrededor del eje de la columna vertebral. Entre más rápido estén, más rápido giran. Estos comienzan en la raíz roja y podrían pensar en este centro rojo girando aproximadamente a 10 o 12 veces por segundo. Luego añadan ese factor para cada uno que sigue. El color vibratorio más fuerte es por lo tanto el púlpura, este centro de energía, tiene una fuerte influencia de dirección sobre todos los demás, inciso. O sea que si el primero gira a una revolución de 10 veces por segundo, el siguiente lo haría 20, y el siguiente 30. Pues eso, o sea, cada número, el séptimo sería 70, el sexto 60, el 5 sería 50 veces por segundo. Continúo. Estos centros de energía se traducen en colores diferentes, dado que el color tiene cualidades vibratorias diferentes que afectan en términos de energía de maneras distintas. El color es una verdad, entendiendo que hay una representación de color dentro de todas las dimensiones. La energía tiene cualidades específicas que objetivamente se traducen en modos particulares. Y uno de esos modos en los cuales objetivamente vemos estas diferencias particulares o traducciones son en términos de color. Cada centro de energía afecta varias funciones del cuerpo, pero esto no debe interpretarse de nuevo como absolutamente fijados en piedra. Esto es porque todos los centros de energía se afectan el uno al otro en diferentes grados. Ellos no actúan aislados, en el sentido de que cada centro de energía hace su parte, como he visto en muchas páginas web. Ellos influyen el uno en el otro y todos trabajan en combinación. Pero hay un énfasis particular en cada centro, al punto que un centro de energía particular podría decir que influye más en ciertos factores que en otros. Para propósitos de curación corporal he encontrado que el centro de energía que más afecta es el cuarto, contando hacia arriba, que es el verde, o el centro del corazón, como a menudo lo llaman. Básicamente, en mi experiencia, la noción general de chakra es correcta pero sean cuidadosos de no quedar atascados en todas las construcciones de creencias que se han generado alrededor del sistema de energías de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuarto eh, giraría a como su número indica a 40 revoluciones por segundo y el cuarto he entendido que es donde se encuentran las energías de estos centros con la energía de los centros inferiores creando una conciencia de energías diferentes a todas ellas qué interesante hazlo tú mismo esto será para la próxima vez un abrazo, amigos.